Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar haciendo un video algo distinto al que hacemos habitualmente. Tampoco tan distinto porque este canal se caracteriza, entre otras cosas, eh, de, en enseñar también un poquito ¿no? nuestra, nuestra experiencia en el juego. Y, y bueno, y tratar de ayudar a los jugadores un poquito más nuevos. Y de eso va este video. Vamos a hacer una guía rápida, eh, una mini guía de lo que serían lo, tanto los vehículos ligeros como los medios, como los casas, como los pesados. Voy a tratar de resumirlo, voy a improvisar, no tengo ningún libreto, nunca uso libreto ni mucho menos, pero voy a ir más o menos tratando de, de simplificar el juego porque es un juego muy complejo con muchas mecánicas, que es eh, muy interesante, que es muy divertido, que te tiltea hermoso a veces, pero que también te hace pasar hermosos eh, momentos y muy gratos a veces y a veces no tanto. Como todos los juegos, a veces tenés buenos momentos porque pegás un blind shot y volás a uno de un tiro y otra vez... Veces... Pues sí, pero ¿cómo puede ser? Bo? Es increíble que me haya pegado ese tiro este chabón. Bueno, eso es nuestro querido World of Tanks. Bueno, amigos, a ver. Ligeros. ¿Qué tienen los ligeros? Vamos a hacer primero ligeros, eh, medianos, pesados, cazatanques. Voy a hablar de las generalidades. Por supuesto que después me van a decir, Ando, pero ahí este, este cazatanque que es, tiene blindaje. Sí, ya sé, pero... O este ligero tal cosas. Voy a hablar de la generalidad para los jugadores nuevos. Esto es para jugadores nuevos. Nuevos que empiezan a jugar a World of Tanks. Que tienen 50, 100, 200, 300, 800 batallas. Y no tienen ni idea. Y no son reenlistados. por supuesto. Claro que sí, estoy hablando de gente nueva realmente. De paso le mando un beso a mi querido amigo Cañita. Que acaba de iniciar el juego hace muy poquito. Lo bajó hace nada unos días. Así que en poco también la idea surge de eso. Tanques ligeros. Características principales de los tanques ligeros. uno Tienen muy buena visión. 459 de rango de visión. Bachat 12 ct 447. Por ahí anda más o menos el 1305, 459 como dije recién. Eh, 472. 434. Depende de cómo lo tengas equipado más o menos, pero... Por lo general, arriba de los 444 445 metros es el rango de visión que tiene un tanque ligero. En la generalidad tiene muy buena visión. Estos vehículos tienen excelente visión y están hechos para detectar al enemigo. ¿Qué significa detectar al enemigo? Es decir, vos salís en una batalla, como tenés buena movilidad, segunda característica. Los tanques ligeros tienen muy buena visión. Detectan a los enemigos y tienen muy buena movilidad Cuando arranca la batalla los ligeros por lo general se hacen una pasada Una pasadita por el mapa, por el, por las inmediaciones del mapa Tratando de detectar a los enemigos, de poder espotearlos, de poder verlos Porque al principio no vas a ver a nadie Entonces cuando el ligero detecte, él se está poniendo en riesgo Porque también puede que lo detecten a él dependiendo del rango de visión del otro ligero o también en ocasiones de algún cazatanque que esté campeando por ahí, eh, atrás de un arbusto escondido. Entonces, ligeros, muy buena visión, excelente movilidad. En la generalidad, los ligeros tienen muy buena movilidad. ¿Cómo saber si un ligero tiene buena visión? Como les dije recién acá, rango de visión, 447 metros. Es, eh, es el rango de detección que tiene este vehículo. La distancia máxima, si ustedes apoyan el mouse sobre esto, van a decir, les va a aparecer un mensaje que dice que la, el rango máximo de visión son 445 metros. O sea que por encima de eso, se supone que no, eh, no vas a detectar. Pero lo que sí tenés que tener en cuenta es que también tenés un alcance de señal. Y ese alcance de señal tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque el alcance de señal, acá te dice perfectamente. Comunicación, compartir información con los aliados sobre las posiciones de los vehículos. El alcance de comunicación está representado por un círculo, un radio establecido para este parámetro, cuando se superponen varios círculos, la información se comparte a cualquier distancia. En el minimapa te van a aparecer los círculos de visión, de detección y la de. bueno, esta, la de radio. Buena visión. Buena movilidad. ¿Cómo sabemos que el tanque ligero tiene buena movilidad? ¿Por qué tiene buena movilidad? Bueno. Te vas acá a movilidad, dentro de los parámetros que están dentro del garaje. Y entonces te vas a ir acá y vas a ver qué dice. Que tiene un peso de 12,2 toneladas. Estas son toneladas. 12,2. Y tiene una potencia de 400. Pero lo que a vos te importa es esto que dice acá abajo. Potencia específica. 32,79 es la potencia específica. Es la relación peso-potencia. Hay tanques que van a tener más. Hay tanques que van a tener menos. Pero... Todos los ligeros tienen relativa buena movilidad. Este es un caso bastante icónico. Después tenemos los ligeros con ruedas que ya es... Es que es casi otro cantar, podríamos decir. Porque van a, a los reverendopedos. Van a las chapas. Pero estoy hablando de la generalidad de los, de los típicos ligeros. No los quiero enquilombar a los, a los jugadores nuevos, pero los típicos ligeros del juego son estos. 32,79. Bueno, este es un caso en particular. Es un vehículo... Si bien es un vehículo premium, es un ligero que tiene muy buena visión, pero que tiene una muy escasa potencia de motor y tiene un peso que va por encima del Bachat 12 toneladas. Este pesa 12 y tiene una potencia de 400 caballos. Le da una potencia específica de 32. Este pesa 14 y tiene potencia de 250. Recordemos que el anterior tenía 400. Entonces, saquen sus cuentas, tiene la mitad exactamente de potencia específica. Entonces, esta potencia es más la de un tanque medio que la de un pesado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque si te enfrentas a otro que, que que rote mejor, ¿qué significa rotar acá? Te vas acá abajo, velocidad máxima y velocidad de rotación sobre su eje, ¿bien? Vos pues vas andando y a veces cuando querés trolear, se llama a un pesado o a algún medio medio lento, medio lentorro, medio lenteja, le vas dando vueltas y necesitas mucha velocidad de rotación, o sea, poder girar sobre tu eje lo más rápido que puedas eh, entonces vas a poder girar en círculo lo más, más sencillo ahora, si tenés bajos niveles de eso eh, probablemente pues lo que pasa es que trates de girar cerrado y se te vaya abierto, abierto, abierto y la torreta del otro va a ir girando y te va a ir alcanzando dijimos, ligeros, buena movilidad Buena visión, ¿cómo hago para fijarme la visión? Abajo de todo dijimos, detección, alcance de señal para darle, mostrar las posiciones a nuestros aliados. Tenemos movilidad, como dijimos, te vas aquí a las pestañitas, cliqueas aquí, cliqueas aquí. Si no tenés nada de eso, lo tenés así. Vas cliqueando en cada uno y te vas fijando de manera específica cada uno de los tanques. Es vital y es clave si sos nuevo que aprendas estos números no que te aprendas específicamente cada Número de cada tanque, pero que más o menos Tengas una idea de decir, a ver, pará, vamos a ver Una cosa, tengo por ejemplo el, el Elk de nivel Y que mires el nivel, obviamente no es lo mismo Un ligero de Tier 2 que un ligero de Tier 10 ¿Entendés? O sea, acá tengo Un ligero de Tier 2 que ve 320 Metros, eh, acá tengo Otro que ve 286 Un ligero con ruedas Que en realidad se le dice ligero con ruedas Pero estos son vehículos de reconocimiento eh, que ve 286, y dice pero cómo es un ligero y no ve nada, claro, claro, no, porque es de nivel 2, tenés hasta nivel 10. Entonces, los de nivel ya un poquito más elevado sí tenés que empezar a ver y a detectar. Bueno, eh, entonces dijimos: buena movilidad, buena visión. Y no tenés. Si hay algo que, que carecen los vehículos ligeros, es en el tema de la resistencia. Vas a estar permanentemente expuesto. No voy, a, no voy a explicar lo del spot pasivo y activo porque es un quilombo Vamos a explicar solamente el activo, es una mini guía Vas a estar spoteando, dando luz a tus aliados Y estás permanentemente en riesgo de comerte un tiro Bien, entonces, esto es un vehículo ligero Y vos estás dando la vuelta para detectar En cuanto vos detectas, muchas veces va a pasar que también te detectan a vos Entonces, cuando a vos te detectan pueden que algunos ya estén esperando para dispararte Bien, entonces vas a recibir daño ¿Cómo sabés la resistencia que tiene tu vehículo? Bueno, acá tenés en resistencia, 1.400 puntos de vida. Y lo que les digo, lo que estaba hablando con Cañita, es el tema del blindaje. Tenemos 50 de blindaje frontal, que no es nada. Vos pensá que este es un vehículo de Tier 10. Si yo te muestro un pesado de Tier 10, acá tendría que tener aproximadamente unos 150, 140, 175, el 705A. Bueno, por eso... Eh, blindaje de torreta Tampoco tiene El Type 64 de tier 6 25, 25 es muy poco Es muy poquito Por lo general los vehículos No tienen resistencia O sea que no están hechos Para que vos te pongas en una esquina De un lugar y te empieces a dar tiros Con un pesado No está hecho para eso, está para tener Movilidad Te mueves por un lado, te mueves por el otro Te spotearon, ya saben que estás por ahí te das la vuelta, te vas a dar luz a otros compañeros por el otro lado. Trata de no morir y no hagas eso de... Uh, bueno, justo me están... Eh, me están llamando. Esperen que voy a hacer un pequeño corte, esperenme. Bueno amigos, ya estamos. Perdón, perdón, perdón, pero me sonó el celular eh, Estaba esperando una llamada. Eso, les digo entonces. ¿En qué estamos? El tema de que no vas a tener resistencia. Bien, no vas a tener resistencia. No estás para... Para pelearte mano a mano con, otro, con un mediano y con un pesado No, porque no estás hecho para eso Vos estás para moverte, moverte, moverte y dar luz Y dar luz Puedes pe pegar un tirito, justo te quedaste atrás de un arbusto Spoteando, no sé qué También estás detectando Y ves que pasa uno, pum, le metas un tiro y te vas Pero no plantarte mano a mano Porque no tenemos resistencia para eso Mirá, 25-25 No, no, no, no Creo que dijimos todo. Después, bueno, el tema de, la, de lo que es la potencia de fuego. Los ligeros tienen una característica general de recargar rápido. Los ligeros normales, Lo que no son autocarradores. Bueno, justo tengo todo autocarrador. Porque para mí son... Pues, tienen una gran ventaja los autocarradores. Menos en el caso de estos que recargan en 2.85, que ni siquiera lo tengo con hermanos de armas, pero si no estaría recargando en unos 2.5 segundos, 2.4 con chocolate, 2, 2 segunditos y monedas. Y es mucho, o sea, son 2 segundos. Pum, pum, pum, pega mucho, mucho, no, no en la cantidad de daño promedio que tenemos acá en potencia de fuego, no en la cantidad de daño, sino en la recarga, haces más daño en la cantidad de, de tiros por minuto. Cerramos el capítulo de los tanques ligeros, vamos a los tanques medios. Bueno amigos, estamos con los tanques medios entonces. Estamos metiéndole Power porque es una mini guía No quiero hacerlo súper, súper, súper largo Porque si no, es que me enrollo y quiero explicarles Todo, todo, todo y es muy complicado Tanques medios Para mí el Panther 8,8 es el típico Tanque medio, ¿por qué? Porque tiene una movilidad Relativamente Aceptable No termina de ser del todo rápido No termina de ser tampoco Del todo lento No es un vehículo al cual eh, Digamos Esté para aguantar tiros mano a mano tampoco. Pero tampoco es que le va a entrar todo, todo, todo. O sea, puede sacar algunos rebotes. Eh, después tenemos otros casos de Panther, de Panther tanques medios. Fíjense que estamos hablando antes de blindajes de 50, de 25. Acá ya pasamos a tener un blindaje de chasis de 85 milímetros frontales angulados. Recuerden, la angulación del tanque también vale, también cuenta. No es lo mismo tener un blindaje... Recto, porque la bala tiene que penetrar Ese blindaje recto Y va directamente a eso, con lo cual es el blindaje eh, Nominal Y después tenés un blindaje, si está inclinado Tiene que penetrar Mayor eh, Mayor lámina de acero, por decirlo así eh, Perdón, pero estoy muy refriado chicos Después tenemos otra clase de, de medianos Puede ser esto también, 90 milímetros 120 eh, Bueno, creo que un icónico es el 85M o el T-34-85, cualquiera, creo que la mayoría lo hemos jugado y sabemos que es un tanque medio al uso. Tenemos 810 puntos de vida, no es lo mejor del mundo, no es lo más zarpado que hay, hay tanques pesados que tienen mucho más. Después tenemos eh, un blindaje de 75, recuerden que como dije recién, los ligeros tenían 25 con lo cual no va a ser tan fácil penetrarle eh, a, este, a un vehículo como este Desde un ligero sí por supuesto si le tiras a PCR que es la munición premium Tenés más chances de penetrarlo Pero no siempre lo vas a penetrar Puede ser que sí, puede ser que no El RNG puede ser que te, que te trolee ¿Qué significa RNG? Que tal vez muchos escuchen Es Random eh, Number Generator o algo así Es lo que sería la suerte en el mundo real O sea, tener suerte o no tener suerte le pegas un tiro, capaz que le volás la munición O uh, el RNG me ayudó, buenísimo Y tal vez te das un tiro y no le das ni al tanque ¿sí? oh, maldición. maldición El RNG Jesus Bueno, va un poquito más o menos así eh, Seguimos, seguimos ¿Qué más? Eh, tanques medios, bueno acá tenemos El 430 también Es otro tanque mediano eh, Con 120 de chasis 248 de torreta Lo que tienen los, los tanques rusos Es el tema de la torreta bastante, bastante dura o bastante troll más que dura, podríamos decirlo. Pero igual, 248 está bastante, bastante bien. El Cromwell es otro tanque medio. El cual, fíjense que tiene las líneas bastante rectas y es más fácil penetrarlo. Pero como decimos, tiene 63 de chasis, 76 de torreta. ¿Por qué se caracterizan los tanques medios? Bueno, se caracterizan por tener, como les dije recién, una movilidad más o menos, una potencia específica de 14,69. Fíjense. 14,13... El Cromwell es uno más... Es un mediano... Después dentro de los medianos... Como de los, dentro de los ligeros... También hay otras subcategorías... Que después te vas a ir dando cuenta... Pero... Es un mediano más... Ligero... Es un mediano más... Detectador... Por decirlo así... Cuando salís con Tier 6... O jugás escaramuzas... Con tu clan de Tier 6... Puede cumplir el rol de... Despoteador... De del de ligero... Digámoslo... Desde ese punto de vista... No haciendo el pesado... Totalmente descartado... Porque tiene... Fíjate... Potencia específica de 22,91. Es una muy buena potencia específica para un mediano. Eh, acá tenemos otro mediano más. 15,38. Fíjense que siempre estamos dentro de lo mismo. El Lance C, bueno, son, ya se fue. 18. O sea, más o menos entre los 14 y los 22 como máximo puede andar un, un mediano. Después tenemos casos icónicos. Totalmente rotos en velocidad, que es la potencia que tiene esto. El Lance C, 28. Siempre hay, un, siempre hay huecos acá en este, en este juego que, que, que rompen la regla Así como tenés este Que es un med, también es un mediano Supuestamente es un mediano Potencia específica de 11,96 Después cuando salís en el, top, en el nivel 8 de este vehículo Te vas a dar cuenta que es un pesado al uso Porque es durísimo Es durísimo Potencia específica de esto 13,15 Del Skoda 22 con 30, o sea, están todos más o menos por ahí, chicos. Entonces, características de los tanques medios. Los medianos sí pueden enfrentarse a otros vehículos siempre teniendo cuidado porque ya te digo, somos duros, pero tampoco somos tanques pesados, ¿bien? Entonces, los pesados tienen los medianos tienen, perdón, los medianos tienen que tener mucho cuidado porque están entre los ligeros y entre los pesados. No tienen la cantidad de blindaje ni puntos de vida de un pesado, pero lo compensan teniendo más movilidad, más visión y por lo general más penetración también. Los, los pesados por general no penetran tanto, si hacen mucho más daño, por lo general. Bien, pues sigue eh, pero no sé qué tiene. Sí, ya sé, pero por lo general. Eh, recuerden que es una guía para chicos nuevos que empiezan a jugar al WOT. Y me encantaría que dejen en los comentarios qué les parece. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo alguna cosa Lo que dije, lo que no le dije Tal vez me equivoco, yo tampoco soy acá el experto Ni tengo 700.000 batallas Soy un jugador, un jugador como cualquiera de ustedes Que trata de darle una pequeña guía Que yo no tuve cuando arranqué a jugar al wot Yo no, no, no vi una, una guía así Powerful Una mini guía así más o menos rapidita Bueno, dale, vamos porque si no me enrosco Me enrosco De hecho, gracias a los que donan acá arriba están el Rosco, Chapo, Nacho y Pumas Forge. Y creo que no me olvido a nadie, pero bueno, gracias a todos los que han donado. Gracias a ellos vamos a estar haciendo un sorteo dentro de muy poquito. Bueno, este es el 430, uh, el, que, el que todos dicen que está bastante, bastante bien para Tier 10. ¿Por qué dicen que está bien este tanque de Tier 10? Que es un medio, porque tiene 160 de, blindajes y 3 de, de blindaje chasis y 300 de blindaje frontal. Recuerden que, otra cosita más, lo que dice resistencia... Los puntos de vida, bueno, son los puntos de vida Y el HP de tu vehículo, los puntos de vida Después tenés barras 160 es el frontal del chasis ¿Ves que dice blindaje de chasis? Frontal, lateral, trasero 160 frontal 90 lateral 90 lateral 45 trasero, ¿ok? Blindaje de torreta, 300 frontal 195 lateral 65 trasero ¿Bien? Bueno entonces dijimos, los vehículos medios Entonces tienen por característica Tener una relativa Buena visión, fíjense que tenemos Unos 417 No termina de ser un pesado que tiene 300 y pico, o sea que está ciego No termina de ser un ligero que tiene 450, 445, 460 O sea, hasta ahí Es un híbrido, es un, es un tanque Medio, justamente, ¿bien? Bueno, eh, creo que no me olvido nada Fíjense que este Penetra 252 es una penetración muy buena, chicos. Es una penetración muy, muy buena. Y con Hit, que es la munición premium, penetra... Otro día nos vamos a meter con el tema de las municiones. No me a... Acá no me voy a enroscar con eso. penetra Con la otra munición penetra 340. Porque si no me tengo que poner a explicarlo el blindaje espaciado y eso. Y va a durar el video 40 minutos. No quiero que dure tanto. Y las explosivas, eh, 68. Con lo cual, fíjense que el daño que pega es de 440. Bien, de un tier 10 Un mediano de tier 6 Pega 180, 200 y piquito uh, Uno de tier 9 Pega 390 Más o menos por ahí andan Tienen un buen cañón, los medios tienen buen cañón Y una relativa buena movilidad Relativa, ponele No son ligeros Pero pueden plantar cara a algún que otro pesado Si estás bien posicionado si estás bien posicionado puedes hacerle cara a un pesado, pero no es lo recomendable. Si puedes evitar eso, lo que pasa es que un ligero, perdón, un medio recarga antes que un pesado por lo general. Bueno, vamos a meternos con los tanques pesados. Bueno, amigos, creo entonces que uno de los iconos de los tanques pesados dentro del juego eh, puede ser un Defender. Yo creo que es uno de los de, realmente de los iconos porque es un tanque muy muy troll. Que, que te puede llegar a ser eh, magia incluso contra varios tanques a la vez Porque tiene una, un blindaje muy bueno Fíjense que los tanques pesados ya empezamos a tener más puntos de vida Empezamos a tener mayor blindaje que los tanques medios Y la torreta por lo general son bastante bastante duros Tenemos el caso por ejemplo de, de un Defender Cada uno tiene una característica distinta Pero en, en, en la generalidad los iconos puede ser un Defender, un IS-7, eh, un 705A. Es que estas cosas son muy duras, chicos. Son 175 de blindaje frontal inclinado. Es que se termina transformando en unos casi 300 de blindaje. Es muy... o 300 y pico. Tranquilamente. Blindaje de torreta 330. Es que no le entras con nada. Es muy difícil realmente entrarle a esto. Con munición estándar. 180 de lateral. 120 trasero chasis, 175 frontal dijimos, 100 de lateral 60 trasero, obviamente siempre la parte de atrás de los tanques es la parte más débil pero es que esto es una bestia, chicos esto es, esto es una animalada miren ese cañón, es que no quiero ni compararlo con un cañón de tanque medio, o sea me, me, me voy a un tanque medio a ver si, si bueno, no le voy a comprar un Cromwell porque si, si es que se va vale el carajo, pero es que no sé, mirá, mirá el cañón de está bien, es un producto a ver el producto de Tier 10, mirá que mira, <risa> el proyecto es un tanque medio de tier 10 que es un tancazo pero mira lo que es ese cañón y compará con el cañón de, de, de, del 705A es que es, es una, es que no, no hay punto de comparación. Mira mira mirá. Bueno, otro día vamos a hablar de los calibres y también y todo eso. Este es un 152 milímetros, es una bestia. Bueno, características de los tanques pesados, son ciegos punto 1 por lo general no tienen tanta visión los tanques pesados un M449 396 ya empezamos a ver un número 3 adelante 300 y pico eh, Un hay experimental, experimentar con bueno, esto de 360 eh, 409 pero no, no está ahí ves que no le cuesta mucho pasar los 400 y como que uh, está ahí siempre ves 398 cua, 350 o sea no ve nada 3.58, bueno, los tanques pesados no están para, para detectar, sino que los ligeros, dijimos antes que estaban para detectar, esto está para aguantar, esto está para poner la chapa ahí adelante y ir a aguantar tiros. Lo que tenés que aprender con estos tanques es los puntos fuertes y los puntos débiles de tu tanque, ¿bien? Si yo salgo con este tanque, eh, por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplo más clásico del mundo de la historia. Este que tiene la, la, la trompa picuda Por decirlo así Este tanque, vos lo sacás así Angulándolo como si fuera un alemán Y que te van a llenar de tiros Y vos decís, no, pueden el defender es una cagada Esto no es un tanque pesado No, no es que lo estás sacando mal Lo estás sacando mal Esto no se angula, esto tenés que sacarlo así Ya viene angulado de por sí Podés llegar a hacer este movimiento Como para ver si te pueden, cuando estás retrocediendo O avanzando, tipo zigzagueando Para ver si te pegan en una oruga Trata de esconder el chasis lo más que puedas Bueno son todos truquitos que después lo vas a ir aprendiendo Pero, por eso digo, el tanque pesado pega Pega fuerte Fíjense que Este tanque pega 440 Estamos viendo antes que los tanques pe los medianos Pegaban 250 Alguno muy zarpado, muy OP Puede pegar 390 Pero el tiempo de recarga es muy elevado Entonces Este 705A pega 650 Promedio Es decir que te puede pegar tranquilamente 800 de daño es una bestia, son bestias. Los tanques pesados son bestias. Que no ven, que tienen mucho blindaje como característica en general. Ahora les voy a mostrar otro tipo de tanques pesados. Eh, pero... Tanques ciegos, tanques que no ven, tanques que no tienen movilidad buena. 14.9. Bueno, los rusos justo tienen la característica de que son bastante, bastante movibles dentro de todo. Y ese 6... 13.4, el 703.2, eh, 11.9, 13.14, 1.41. Ves que ya, no, ya no, no llegan ni por casualidad a los 30 y pico de los ligeros de la potencia específica, porque este tanque pesa 52 toneladas, porque el IS-6 pesa 52 toneladas, porque el 705A pesa 100 toneladas. Después tenemos eh, tipo, este tipo de tanque, por ejemplo, también que es un pesado. Que son pesados, que no terminan ser del todo pesados. Sí que tiene una gran torreta, por ejemplo, esto está hecho para aguantar tiros. Su torreta, después lo que es el, el, el chasis, no es difícil de entrar. Esto sí es un pesado pesado en su nivel. Es que esto es una bestia. Sinceramente, 190, 1500 puntos y blindaje inclinado. Esto es una real bestia. Eh, y una potencia específica de 14,18, 396 rango de visión. O sea, y pega eh, 300 clavados, 300 justos. Penetra 2.32, la recarga es de 8.69. Bueno, en líneas generales, los pesados están para ir al frente, chicos. O sea, no, no quiero ver un 705A tirando desde la base, salvo que justo hayan espoteado. Y si bueno a nadar, me tiro una chance ahí, ¡pum! tiro y después sigo ruta hacia primera línea. Los tanques pesados van a primera línea. Bien, no me hagan eso de quedarse atrás de todo disparando con un pesado Porque cuando vos no vas con tu pesado adelante Tengo que ir yo con mi tanque medio Bien, entonces Si no avanza nadie, el equipo pierde Bien, y lamentablemente es un juego en equipo O sea, no, lamentablemente no Es un juego en equipo, o sea, tenés que jugarlo en equipo ¿Te gusta o no? Es así, obviamente después vos podés tomar los recaudos Que vos consideres, por supuesto Pero en la, en la generalidad Los pesados están para ir al frente Obviamente si ves que el flanco derecho fuiste vos y uno solo, bueno, obviamente, entonces tampoco te vayas a, a sacrificar con tu IS-7, tampoco vayas solo con tu 705A creyendo que sos el rey de la fiesta, por más que haya tier 8 en el equipo rival. Este es un tier 10. Ahora, porque te agarran 4 tier 8, vos recargas en 14 en 15 segundos, te agarran. Un par de tier 8 como un Carnarvon, como estos, Carnarvon de Tier X, que recargan 4 .87 y te llenan, pero te hacen pelota en nada. Y otra vez vas a volver a tildearte, a enojarte y a frustrarte. Aprender en el mapa de a poquito, vas a ir aprendiendo cómo se, se reparten los jugadores por el mapa y demás. No te la juegues solo por un solo lugar, vos solito. No se hace eso de última te quedas eh, das la vuelta te vas para el otro lado y, y, y tratan de romper el otro flanco y de capturar la base desde el otro lado pero no, no eso y tampoco lo que les dije recién tampoco lo de campear, quedarse atrás como si fueran unos cazatanques bueno eh, dicho lo dicho creo que dijimos todo ya me parece pegan fuerte eh, penetran dentro de todo bastante bien tampoco la panacea pero penetran bien digamos eh, tienen muchos puntos de vida tienen más puntos de vida que el resto de los tanques son los que más aguantan, más tiros aguantan Creo que el tanque icónico pesado es el Maus Pero no lo tengo, lo vendí porque Algún día voy a decir por qué pues Es que arrastrarse por el campo de batalla Con 8 de movilidad de potencia específica No, ya no me va eh, Bueno, en este caso no tiene dispersión y más, Pero bueno, en la generalidad lo que, generalidad, lo que dijimos No tiene movilidad, con lo cual no puedes cambiar de flanco Te fuiste a la derecha Fuiste vos y 4 o 5 más No es que vas a dar la vuelta e irte para el otro lado con un 705A Porque vas a tardar una eternidad y ya terminó la batalla Vamos con los cazatanques Perdón, perdón, perdón Hice el corte, hice el corte Pero iba a decirle, me olvidé lo otro que estaba diciendo Los, los pesados que no terminan de ser pesados Que no les dije Por ejemplo, IS-2 Shielded El que estamos viendo ahora 100, 100 mmm, Es que te van a entrar todas Un KB-2 75, 75 Y vas a ver Tier 8 Un Tier 8 penetra ¿Cuánto penetra Defender? Eh, 225 Y me tirás una PCR, ¿cuánto penetras 265, y vos KB2 que sos un Pesado, ¿cuánto tenés? 75 de blindaje de chasis, o sea, te va a entrar todos Estos son los que supuestamente Son pesados, pero tienen que ir acompañados Porque no son realmente pesados, pesados al uso El Tiger 121, este ve tier 8 Lo que dijimos recién 225 de penetración un tier 8 ¿Cuánto tengo yo acá de chasis? 100, y el que me va a tirar a mí Va a penetrar 200 Y pico, o sea, más del doble estos tanques eh, no son realmente Pesados, pesados al uso Hay que tener mucho, mucho cuidado Y mucho ojito, bien eh, Eso, eso quería Aclarar, vamos a los A los cazatanques, ya lo meto desde acá directamente Aquí, casas Bueno <coughs> Creo que Estos son los, los eh, Este es el icono de los cazatanques El Scorpion Jesus, el Scorpion G 130 pm el turtel no, el turtle, no, por favor Este también, esto, estos dos Es que estos dos son unas bestias Este en particular, este es un animal Este pega 440 cada 8 segundos Cada 8, Me da el DPM que tiene, 3299 Este me encanta, el CDA Es hermoso, el cañón de assault Pero pega 390 cada 9.7 Este pega 440 cada 8 Bueno Característica de los tanques De los cazatanques por lo general, no tienen torreta, son eh, estructuras móviles, digamos, son chasis con un cañón, básicamente. Es un chasis fijo, perdón, es un chasis con un cañón fijo, que tiene cierto grado de movilidad para un lado y para el otro. Bien, por ejemplo, vos estás estacionado en un lugar, apretás la X, que es el freno de mano, para que no se te vaya cuando sacas la ruedita del mouse para ver la perspectiva. No jueguen con modo francotirador, con, con la mira puesta al máximo, porque no van a ver los alrededores. No van a tener una conciencia situacional del mapa. Entonces vos con esto te pones atrás de todo. No vayas a primera línea por lo general con los cazatanques, por favor. Porque no tienen blindaje, no tienen puntos de vida. Tienen una característica muy buena, como decíamos recién, que pegan fuerte, que penetran bien, que tienen buen camuflaje. Lo que no dije de los pesados es que no tienen camuflaje nada. O sea, los ves de punta a punta del mapa, no tienen camuflaje. En cambio esto sí tiene camuflaje. Esto se, se oculta bien, se esconde bien. Mirá el CDA, 896 Este porque yo no le puse la red de camuflaje Porque estaba jugando Frontline Ahora se la voy a poner de vuelta Porque en Frontline, ¿qué pasa? La línea de frente Te tira el avioncito y el camo te lo metes en el bolsillo Básicamente ese por eso no lo tenía Y además son distancias muy largas que hay que recorrer Entonces no tiene tanto sentido ponerle En Frontline, hablo exclusivamente Ahora sí, después se la voy a poner Pero, eh, como te digo Esto, por ejemplo, pará, dame un segundo eh, le removemos esto, por ejemplo ¿Cuánto dijimos que tenía? 6, 6.64 tiene, ¿bien? Le, le monto directamente sí, 10 de hora, dale 6.64 8.12 812 es el camuflaje que tiene este vehículo Bien, entonces Como dijimos de acá que tiene 8.96 896, el de tier 5, 737. El STRB, uno de los iconos de los cazatanques, 934. No es que la barrita está casi completa. Es que, son, es que son directamente son invisibles. Este tanque te ve y estás muerto. ¿Por qué? Porque recarga en 5.9 y pega 3.90. 5 segundos. 5 segundos, casi 6. Te pegó una. 6 segundos te pegó otra. No es que te mata, te hace mierda. Si esto te tiró una vez y te tuviste la suerte que te rebotó Date media vuelta y volá de ahí porque sos pollo Así no te lo digo Sos re pollo. Bueno, después los, los, los cazatanques ya te digo Estos van en una tercera línea Disparan de atrás de todo No tenés, eh, no tenés un blindaje efectivo tan tan bueno Fíjate que un blindaje de, de 100 terminan, Igual terminan siendo trolls Pero creo que estos son los iconos, digamos De los cazas 1100 puntos, blindaje de chasis 20 Blindaje de chasis 30. Fíjate, esto también quiere tener 50, 60. Mira esta bestia 130 calibre. Eh, pero tienen eso, que pegan muy fuerte, penetran bien. Este es el otro caso, el caso opuesto. Este es el cazatanque que sí puede ir a primera línea porque tenés 200 de blindaje, pero tenés que tener mucho cuidado porque te van a tirar hit en, los, en, los, en las mejillas, te van a entrar igual. Tenés que tener mucho cuidado. Yo les aconsejo, sinceramente, si son nuevos en un juego que de hecho está estaría está hecha para jugadores nuevos, usen los cazatanques en tercera línea, y punto una vez que le agarren la mano al juego y, y, y más o menos sepas por dónde van los tiros, por dónde, por dónde va la mano ahí recién metete a jugar de otra forma pero esto se usa atrás, un headsets se usa atrás campeando, el Stuck también y si te dicen campero con esto, decirle y si, sí, más bien, tengo un cazatanque papi, ¿Qué querés que haga esto se usa atrás, porque tenés 800 de vida y tenés blindaje 1, 1, 1, es que es que no existe, boludo. Cualquier tiro te hace mierda. <ríe> Olvídate. 620-50. Este es otro caso icónico. Es, es como el del Shark Panzer 100. Esto es como más o menos como esto, para tener una idea. O sea, 254 de blindaje. Usarlo en tercera línea, por ahora. Por ahora. Después, cuando le agarres las manos, que ya tengas más batallas encima... Ahí sí puedes jugarlo eh, más adelante. Algunos, ya te digo, cuando tengas más experiencia... Vas a poder ir con las 130 adelante, con un Scorpion G también... Teniendo mucho cuidado Porque te tiran explosivas Tenés 20 de blindaje, te tiran explosiva y te vuelan Los tiros del Arctic te vuelan fíjate que el Scorpion, perdón, que la Su-130PM Pega 520 Es un tier 8 520 eh, Penetra 243 y con hit Que es la munición premium, penetra 320 No está nada mal La verdad que no está nada mal El objeto 268, 303 de tier 10 Nivel 10 eh, Y con hit penetra 395 Es que le entra casi a... ¿no? Es que es que te tira un hitazo y sos... Te, te clava esos 800 de, de, puntos de vida, te hace esa mierda Es que no, no, no, no hay gollete Después creo que el caso, uno de los casos icónicos Es el Hellcat que es super, hiper Mega archi eh, Sniper Es bastante preciso y no lo detectas No lo ves nunca, al igual que este También son estos bichitos 944 están hechos para eso chicos, los cazas son justamente eso Son emboscadores de tanques Son cazatanques, van atrás de todo, una tercera línea Y disparas de ahí, no se te ocurra irte A primera línea eh... de, Básicamente la tripulación que siempre tenés que tener En un cazatanque es, es Hermanos de armas, sexo sentido Camuflaje y todo lo que te dé detección Puedes ponerle binoculares también Se lo equipo por lo general con binoculares Barra de carga y, y red de camuflaje por lo general se equipan así. Ves, a este no, tal vez no le pongas la red de camuflaje, depende cómo lo uses. Depende, porque este es capaz que puede ir al frente. Con lo cual la red de camuflaje, que es tirarte una red encima para estar atrás de todo, no tiene sentido. Porque en cuanto vos te moves, la red se desactiva. Bien, e igual que los binoculares. En cambio, un Dicker no puede ir a primera línea nunca, porque no tenés primero que no tenés potencia estás segundo que no tenés vida, y no tenés blindaje sos lentísimo sos, sos, mira, sos abierto, con lo cual las explosivas te van a hacer mierda esto se usa así, con barra de carga eh, la red de camuflaje y, la, y el telescopio, es que es así, por lo general eh, los tanques pesados no, no le pongan camuflaje nunca, hermanos de armas sexto sentido para el comandante um, y reparaciones, por lo general se le usa reparaciones por el tema de que te rompan las orugas, eh, los tanques ligeros, todo lo que sea detección y camuflaje también. Recuerden que es, es importante ver con los ligeros y que no te vean, ¿bien? Pero bueno, amigos, básicamente esto fue una... un resumen de los... de lo que... digamos, para los jugadores nuevos, ¿bien? Los jugadores que recién empiezan a jugar al WOT, ¿sos nuevito, nuevito? Bueno, tenete esta guía como hay como... Siempre pegada en tu cuarto para saber Cómo más o menos tenés que ir jugando Y desenvolviéndote en el WOT Bueno amigos, muchas gracias Déjenme en los comentarios qué les parece Déjenme su like por favor, que es muy muy importante Esos likes apoyan muchísimo muchísimo Al canal, los quiero mucho Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima Chau chau